¿Qué tal? Soy Chaviluque, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Seguimos con Américas Got Talent, con las finales. Vamos a ir con De Mayas. Eh, vi bueno, vi un trozo de la actuación de, de las audiciones, me pareció impresionante y quise verlo más tarde y ese momento nunca llegó. Y bueno, aprovechando que estaba viendo la actuación de Sara, vamos a ir con, con esta actuación que ya te digo, vi un trocito muy pequeño y, y aluciné. Así que, ¿por qué no? Vamos a ir con Mayas a ver qué, qué nos traen en esta, en esta performance. Wow. <risa> wow. Qué bonito. ¿Qué pasa gente allá ahí? Eh? O la bella gallina. Dios, esto está trabajadísimo ¡Guau! Wow, ¿Qué acabo de ver! O sea, se me ha hecho cortísimo. Dios, qué preciosidad, qué bello todo. ¡Guau wow, de mallas! Genial. Además, este sonido tan... Bueno, eh, voy, a, voy a pifiarla, creo. Creo que son del Líbano o Turcas, porque este ritmo, ya, ya os he dicho en varios vídeos, que el Mediterráneo me, me llama y este sonido es del mediterráneo, wow, vaya performance, ¡Ah! brutal, wow, he alucinado, he alucinado, brutal, brutal, brutal, <ríe> bueno, hasta aquí el vídeo, si os ha gustado tanto como a mí, darle like y suscribiros al canal, nos vemos en el próximo.